Primer tip, no pierdas tu tiempo en la vida de los demás. Jesús les dice no murmuren. Esto de la murmuración, del chisme, del hablar mal, del hablar a las espaldas. Y que tiene que ver a veces no con situaciones muy fundadas en ninguna acción concreta, sino a estados emocionales de aquel que se enoja y entonces critica y busca asociar a otras personas a tener su mismo estado anímico, y así fomentar un poco el mal espíritu. Y en realidad es su punto de vista que lo quiere hacer colectivo. Un poco esto se refiere este no murmurar. ¿no? Lo uno un poquito a la segunda lectura, cuando el eh, apóstol San Pablo le dice a los efesios no entristezcan al Espíritu Santo desterrando la amargura, los enfados, la indignación, las injurias, los insultos y toda clase de maldad. ¿no? Nuestra vida cristiana no puede basarse en un programa de chimentos, eclesial. Tiene que ser verdaderamente una vida que se asocia a esto que nos pide el Señor y tenemos que dar un salto cualitativo, superador de estas situaciones. Además, acordate, el que habla mal de otros no habla de los otros, habla de sí mismo. Segundo tip, mantener una mirada sobrenatural. Sí, esa mirada superadora es la mirada de la fe. Estos hombres veían a Jesús y decían, este no es el hijo de José, es más o menos parecido a lo que le pasó a Jesús con sus paisanos en Nazaret. Lo veían como el Hijo de María, el Hijo del Carpintero. ¿Y qué pasa? No podían integrar que ese ser hombre de Jesús, perfectamente hombre, no lo podían unir a la idea de que a la vez era un enviado de Dios, un enviado del Padre. Porque este camino de encarnación que Dios eligió para mostrarnos la plenitud de su revelación en Jesucristo, es posible, gracias, adherirnos a la aceptación desde la fe. ¿Y qué es la fe? En este sentido es la plena confianza en Aquel que nos revela y en todo lo que nos revela. En Jesús que nos dice que viene del Padre y cuál es el camino para llegar al Padre. Tercer tip. déjate atraer por el Padre. Vivir con gratitud y con alegría. Esta situación de estamos con Jesús entonces porque el Padre nos atrajo hacia Él. Y esto es gracias a su corazón que nos busca, a su corazón de Padre, a su corazón de buen pastor que nos busca y con sus silbidos misteriosos nosotros nos acercamos a Él. Vivir la fe de esta manera, atraídos por el Padre con gratitud. Cuarto tip. Un pan para que vivas. El Papa Francisco a los jóvenes les decía, Jesús vivo y te quiere vivo. Y de esto se trata, este alimento para la vida. Que es todo lo contrario a lo que plantea la primera lectura cuando el profeta Elías se decía a sí mismo que era mejor morirse. Cuando el Señor le dice, levántate y come. El pan eucarístico, porque ya Jesús a partir de ahora empieza a hablar del pan eucarístico en este evangelio de San Juan también es para que vos te levantes, comas y con esa fuerza sigas adelante con tu vida. Es tan real la fuerza que nos da el alimento de la Eucaristía como fue real ese pan y ese jarro de agua que Elías encontró en el desierto. Quinto tip, tener la actitud del águila. Todo lo que hemos dicho en los otros tips anteriores Podemos resumirlo en la actitud del águila. ¿Qué actitud? Cuando al águila se le acerca el cuervo y le empieza a picotear por la espalda, ¿qué hace el águila? No tiene ninguna actitud contraria contra el cuervo, sino que asumiendo su ser, asumiendo lo que está llamada a hacer, vuela alto. Y al volar alto, el cuervo, cuando encuentra ya que la altura no tiene más oxígeno para que él pueda seguir, entonces se desprende hacia abajo. Y el águila vuela alto. Vos estás llamado, estás llamada a volar alto, a no quedarte en las cosas mundanas, chiquititas, en chismeríos, en mirar sin una mirada sobrenatural, sino que estás llamado, estás llamada por la fe a volar alto como las águilas